El frío del clavel. Veo cascadas de cadáveres caer, sonando como orquestas de cascabeles. Fueron cuerpos sin protuberancia ni orificios que ingeniaron placer en constantes remeceres de cuna. Fisuras craneales trenzan tus tercas, truncas, pestañas. Esta wea es como un vómito de la bilis más ácida, oscuro, indomito que ni siquiera imagina. Quédate en lo bonito y con toda tu felicidad. Nosotros en lo cómico comística, rica y sátira Camina y mira como en tu esquina se te aproxima la muerte para hablar de vida Toca tu puerta y aunque mantenga la alerta hay que pagar la cuenta y no, no hay más salidas. Y así como el amor existe el odio y este me motiva a vivir, caminar y sentir el trato de Jimmy Destrozar mi cerebro sin anestesia La iglesia arderá y mis tímpanos sangrarán cada cosa ando verte sufrir, como sufre el perro más ordinario que rompe bolsas de basura pa poder sobrevivir, pa poder sobrevivir. Oh, oh. Whoop.